Me dio risa, tiene me dio una, risa tiene, tiene una paleta de pitufo Parece un jorobado, el jorobado este de la película <ríe> No me acuerdo Yo pensé lo mismo Y hola, ¿qué tal? Rainitas de canal, aquí que play en un nuevo video para ustedes, Hoy estamos en Bull Battle Pero no vengo solo, no, no, no Veo con mi nuevo amigo, Bedoya ¿Qué tal, Bedoya? Hola Kplay, muy bien, muy feliz. Gracias por invitarme a tu canal. No, gracias a ti por aceptar la invitación que te ofrecí. Ah, no es nada, no es nada Kplay. Para eso están los amigos. <ríe> eh, yo, yo no ofrecí dinero ni nada. <ríe> bueno, eh, pero ajá. ya sabes a qué. Okay. Te lo devuelvo entonces, toma. Pues sí, diamantito, gracias. Bueno, bueno, ya ah, sabes. Vale. <ríe> eh, ya, ya, ya, ya. Eh, Ustedes no vieron nada. Veo, ya sabes, aquí es que tienen para traer hoy oh, a mi canal. ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Pues si dijiste que estamos en un build battle, me imagino que vamos a construir, ¿no? <susurra> Veo ya, te mereces un premio, ¿sabes? ¿Sabes? Mucho inglés. <risa> no encuentro falla. No, no encuentro fallas en, en tu lógica. Ole, <risa> vale, ¿qué tal? Veo ya si ya vamos allá a, a los mapas que no lo veo, veo muy oscuro. Uy, oh, de la oscuridad. Eh, <coughs> vamos a los mapas y seleccionamos eh, qué jugar y, y jugamos y grabamos. Y. No mentira, esto, esto, esto salió. Bueno, dejando de bromas, veo ya qué tal si ya vamos a una partida porque ya queremos construir, ¿verdad? Vale, vale, vale. Que me parece muy bien, vamos a ello, vamos, vamos ¡Bueno, ranitas! ¡Vamos a la partida! <risa> bueno, ranitas, ya estamos en la primera partida y nos toca hacer una espada De ya? Sí, qué bien Tengo, yo tengo una idea, tengo una idea que play A vale, ver, a ver, ¿cuál es tu idea? Hacemos la espada en la piedra, ¿qué te parece? ¡Oh, sí, sí, sí, sí, sí, sí me parece perfecto! A ver, entonces... Vale, eh, vale, está bien que, ¿Quedaría en el centro, no? Sí, sí, sí, quedaría bien en el centro Pero, ¿sabes qué también me parece? ¿Qué? Eh. A hacer a, a Mike sacándola Oh sí, quedaría súper si sí, sí, sí, a ver si Mike se convierte en el nuevo Rey Como ah, ya sí saben, sí, el sí. que saca la espada de la piedra, se convierte en el Rey Claro, Pero claro. construyamos Kaplay que, que se nos acaba el tiempo Dale, dale, necesitamos piedra, ¿no? Piedra, piedra Piedra Vale A ver, a ver, voy por aquí bueno, Hay que hacer una montañita, hace, ¿no? Eh, sí, sí, sí, sí Hay que hacer una montañita, más o menos, que quede guay Por aquí, ¿no? Por ahí, aquí si, sí, voy aquí, listo Ahora... Rellenar... No, bueno, aquí hay Eso porque lo de ahí abajo como que nada... Ah... Sí, sí, abajo no hay necesidad Caprey, eso va a quedar hueco Vamos a hacerle así como a los random estas cositas porque es, un, es una montaña, o sea, la montaña vale, no, vale, no son... Vale, vale ¡Perfectas! Sí, sí, me parece buena idea Caprey, ahora... Vamos a hacer... Con madera, madera No espada de madera O lago la de... De iron O de oro no, o no diamante. de diamante, O de qué? Ah, de diamante, sí, de diamante Diamantito Es He una espada para guiarme con la espada, listo Claro, claro eh, Como es una espada enterrada, entonces eso va a ir así Aquí ¿De tres o de dos? ¿Cómo la quieres? Eh... Pss, de, de, tres, de tres, de tres Sí, de tres está bien Voy voy haciendo como, voy a... como al maíz Sí, haz, haz, haz, haz, haz como si haz, estuviera sacando la espada uh -huh. Y sí, yo voy haciendo aquí esto. ¿Qué quieres hacer? Dime. Cuéntamelo todo, caplay Cuéntamelo. ¿cómo vamos a construir eso rápido. Pues quiero quiero hacer un, un super, super, super épico. Ahí. Sacando su espada. Como, como en el juego de, de Zelda. El Link Oh, uh, sí. Buena idea, buena idea. Aquí que está sujetando aquí el mango. ¿Te parece? Ajá. Así que tal esta espada. ¿Qué tal la espada? Ah, está chida, está chida. Bueno, bueno, entonces yo voy a acomodar eso por aquí que está muy sim insimétrica. <risa> está para nada simétrica esta piedra, entonces vamos a hacerlo un poquito que te vea bonita. va oh, a ponerle mira. losas y cositas así. Vale, vale. Oh. ¿Será, sí, ¿será que la... la gente va a entender la referencia? No, de ahí no se coge la espada de aquí, Capley. ¿De dónde? De aquí, de aquí, vea. Aquí, aquí, ah, aquí. sí, sí, de, de, de acá, de acá, de acá, de acá. Perdón, perdón. Eh... <risa> es que ah, sí. sí, sí, rana. Creo que Mike va a tener los brazos muy largos, ¿sabes? No, pero hay que hacerlo hay que hacerlo más cerca a play Claro, no, no, lo hacemos gordito al Mike. Y entonces, pues ya. No, mira, aquí está bien, aquí. No, pero por allá, ¿por qué lo hiciste sentado? ¿Y ¿Los pies? ¿Los pies? Ah? <risa> Yo pensé que le íbamos a hacer sentado. <risa> no, sentado, no, pero si es una piedra. Ese sería el cuerpo, ¿no? Oh, Simón, Simón. A ver, eh, pero hay que hacerlo como un poquitico más, más gordito, ¿no? Sí, que hacer, hay que meterle gordura a Mike sí, que Está muy flaco el pobre como por ejemplo Capplay ya te he dicho que soy el constructor no entonces hay claro. que mostrar hay que demostrar que vamos a ganarles a todos en esta cosa Claro claro el constructor claro <ríe> el, en serio Caplay el constructor me llaman a mí Vale el constructor Vos vale, el vale. constructor <ríe> Ya pues eh, voy, voy, voy, voy, y si hacemos así... No sé si quedaría muy gordo, o muy plano, o muy qué. ¿Cómo lo ves tú, constructor? Está muy feo, <ríe> Yo estoy sincero, está muy feo. Simón. Está Simón, voy. Sí, muy... No, no, no, es que los brazos están mal, ahora sí. Dale, dale. ¡A play dos minutos! ¡Tenemos dos minutos! Oh, dale, dale, dale. Cómo, cómo, cómo le hacemos el otro brazo? Mm, así... Yo, yo, yo le iba a ir saludando, pero... O haciendo... Capley, hay que hacerle la capa, la capa, la capa también. La capa para... haz, dale, haz, dale. La cara, haz la cara, haz la cara, haz la cara, haz la cara, y yo le hago aquí una capa, verde si haz la cara. Yo creo que tú sabes sabe, la, capa, la cara de Mike, así que yo le hago una capa. Eh, para... ¿La cara de Mike? Sí, sí, sí, la cara. Ah, sí, si ¿no? quieres, si quieres, haz la tuya, pero pues, estamos construyendo a Mike, ¿no? Bueno sí sí sí sí eh, pero <risa> te imaginas poner el cuerpo de Mai <risa> y cara ahí A ver es que es le... ostras ¿Dónde, <risa> ¿Dónde podría ser en la boca? Por ahí aquí, ¿no? Creo que aquí pero Es que a ver A ver la cara Ah ya ya ya entendí Ya entendí tu referencia pero, amigo, ¿no? Un minuto, un minuto, un minuto Sería Claro, lana blanca, lana. pon lana blanca, pon lana blanca lana blanca, blanca. blanca. lana blanca acá la, lana sube, lana baja así ¿La es, ¿la navaja? así <risa> una, una, una <risa> hay que escapar, hay que acabar, eso sí negro, negro, negro eso, sí, lana negra y yo voy a como manchándolo un poquitico más la cara porque... 30 segundos, Capley, rápido pon, dale, dale. Pon ahí, la, la nariz negra, la nariz negra Ahí, negra. Pon, eh. Ahí, ahí, no, aquí. <risa> Construye amarillo, eche el amarillo. Pone amarillo. <risa> <Ay, voy> a... <risa> Pone amarillo, pon amarillo. No, no, no. Dale, dale. Quedó rarísimo. <risa> no importa, ahí, ya, ahí quedó medio <risa> bien. No, no, no. Quedó. Falta la parte de acá. No, no. Oiga, y... No, no, no. No, no, <risa> no. no, no, no. <risa> Ah, mira culo ¡Qué culo, <risa> qué culo <risa> A ver, a ver, a eh, Ostras, iban a hacer aquí como que a Mai también Sí, nos no, estaban copiando la idea no, Pero ¿qué? eso, eso es un cuchillo O sea, no... Sí, eso, eso no es una espada, es un cuchillo Sí, tienes razón Sí, sí, eh, como dice ahí He visto mierda más bonita que esto <risa> Es Calibus, pero todos, todos hicimos lo mismo, mira o sea. Pero, uy, ¿qué es esto? Ostras Otra espada Ese parece no, el Otra espada en la piedra este parece el cuchillo de mi casa, güey, con el que corto la yo, carne Yo traigo que parece mejor una katana o sea, la Katana en la piedra Oh. ¡Eh! ¡Este sí rollo? gana! ¿Qué? ¡Ahí está Mike! Mira, aquí, aquí hay un Mike viendo, acá hay un Mike viendo ¡Un fan. ¡Veo legendarios! ¡Veo legendarios! ¡Yo también! ¡Porfa! ¡Por favor! ¡Dale! Pero, ¡Veo Pua! Y los legendario, vamos a ganar, sí, que vamos a ganar. Que cutre, parece otra cosa. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? Bueno, esto, esto, esto, esto es un tridente. Esto es un tridente de dos puntas, vea. ¡Ostras! ¿Y ese tiene un bigote? ¿Es de Mario Bros? Yo creo que es un Mario Bros. Mamma mía! Tengo una faena. Eh, la conseguí salvando a Peach. A ver esto. ¿Vale? Yo... Bueno, este... esto me dio risa, va a un puah. Me dio risa. Me da risa. ¿vale? Un risa, tiene, me da una, risa. Tiene, tiene una paleta de pitufo. Parece un jorobado, el jorobado este de la película. <risa> no me acuerdo. Yo pensé lo mismo. <risa> <risa> el de... El de donde el niño que ríe el perro. Sí, sí, sí. Ostras, esto es arremedado. Sí, sí, sí. Todos andan copiando. No, no, no. Nosotros somos los originales. Y además, eso, eso, que copia, wey, Simón. Y esto es muy fácil wey, solamente la espada y ya, no pues yo hago la espada, tú la otra y ya. Claro, claro. Joshua vs Joshua. Ostras, un, un ¿Es Bueno, yo voto, yo voto este el, el rojo porque yo quiero ganar. No <risa> es que yo, sea malo, pues, o sea, es que no me convence. Pero, pero esto no es una espada, Capley. Pago una sí. guitarra. <risa> sí, o pero, parece una el, porción, o una cosa esa de, de por... porciones. ¿De pociones? Sí. ¿De porciones? Mucha <risa> demora, <risa> no. mucha demora. Pero mucha demora. mira, acá hay, acá, hay, acá hay alguien parecido a Mike. Oye, ¿dónde está no no, el legendario aquí? Mira, mira, sí, por acá. Yo, yo sé que el Mickey Crack nos botó legendario. Yo sé. Sí, sí, sí, sí, sí, yo sé que sí. Eh, confía en nosotros. ¿Y qué? ¿Nos quedamos aquí? Si nos quedamos acá. <risa> ¿Cuánto? ¡Eh! <risa> ¡No, no, no, no! Bien la mejor tomale una foto, tómale una, foto. Tómale una foto Te lo dije, te dije que íbamos a ganar, te dije Tómale una foto Ganamos play, Te lo dije que ya me voy a ganar con Mike sacando la espada Así que Mike será el nuevo rey Arturo Será el rey Mike, <risa> <risa> Mike. <risa> <risa> Mi Mi Arturo Rey Arturo <risa> Ostras eh, Mickey Arturo Mickey Arturo oh. eh, eh. Eh, bueno pues tengo que decirte que, que eres un mal constructor, no mentira, eres un buen constructor ¿No? <risa> gracias Kaplay, sí. te lo dije con, con Mike sacando la espada ya vamos a ganar, te lo dije el FLITS GAS, ACÁ ESTÁN FLITS, ostras como los dioses como los dioses, madre <risa> mía, bueno veo ya acabamos de construir ahora nos toca despedir Sí, sí, Kaplay, Kaplay <risa> oh. Qué, qué tristeza que nos toca que irnos, pero bueno, ranitas en la descripción, hará el canal de Bedoya para que vayan a suscribirse, qué bonito, qué bonito, hijo así de es, Así así suscribiros. Qué bonito, hijo de Dash, de los increíbles. Qué bonito, ¿no? Yo... <risa> Gracias, <risa> bueno, no, me sonroja, para... <risa> me sonroja. Son bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no <risa> Okay. En la descripción está el canal de él Para que vayan y lo chequen hace, hace videos muy buenos También dejen su like, compartan, comenten Y nos vemos en el próximo video Adiós Chau chau